Si acabó estar de pie frente a la olla, removiendo constantemente con la cuchara. Obtendrás resultados perfectos con el risotto, pastel de arroz, natillas o salsas delicadas. Solo has de seleccionar la velocidad más baja en tu Thermomix y tu comida será removida constantemente mientras se cocina. Remover